En la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Yo me quedo con vos y para vos hasta las 3 de la tarde. ¿Y vos? Hasta las 3 me voy. ¿A las 2? A las 2. ¿A dónde te vas, Sí Hoy tenemos. Taller, taller, taller, taller, taller. Tallado en madera. Muy bien. Bueno, te quedó ahí pendiente una entrevista. Después lo vamos a hacer la próxima. ¿Te parece? Vos me contaste que te fuiste al campo. Sí. Bueno, contame lo que hiciste en el campo no En el caballo ¿De qué color era el caballo? Negro Bien, ¿buenito? Sí ¿Y el campo de quién? De un amigo Bien ¿Hubo asado en ese campo? No, no, no, no. Solo. ¿vos de, ¿Sola te fuiste a andar a caballo? No, papá Ah, bueno, pero en, ¿arriba del caballo? Sola Qué canchera, solamente. Me tú. ¿En serio? Me encantó. ¿Y cuánto tiempo? No, un montón. ¿Y no había nadie que te acompañara al lado? Ah, bueno. Estaba ahí al lado y te gustó andar a caballo. Sí. Bueno, ¿cómo se llamaba el caballo? Ah, una yegua. Sí. Mira vos. ¿Mirá, Lili? Sí. Ay, qué bueno, Lili. Eh. Me encanta. Bueno, a mí me gustaba cuando era chica andar a caballo. ¿Viste? Me, me encantaba. Y cuando venía acá en Pinamar, yo alquilaba caballos, me acuerdo, y andaba. Ahora no puedo, pobre caballo. No, yo sí, me subo y ando. Sí, pero solo aplasto al caballo. <risa> <risa> Con el peso que tengo, me da pena el caballo, pobrecito. No le voy a hacer ese semejante sacrificio. No. ¿Y alguna otra vez andabas a, anduviste viste, al no, caballo? No, no, no, miedo. ¿Y no te dio miedo? No. ¡Qué genia! ¿Viste? Ay, sí, qué canchera. <risa> <risa> me encanta. ¿Y Emma fue? ¿Y Emma también fue, se Ah, bien. ¿Las dos? ¿Las dos? Sí. Ah, me encantó. ¿Qué es lo de es una, El caballo a mí me gusta porque es un animal como noble, ¿viste? Como siempre, sí. compañero, ¿no? depende también, ¿no? Sí. Pero los que conozco siempre buenos caballos. ¿Había caballos así medio salvajes? Había, ¿no? pero no conseguimos. Ah, ni, ni ahí se subieron. No ahí Ahora, ir al campo, andar a caballo y no comerse un asado es raro. Y papá. ¿No lo quiso hacer? A ver si es papá. el Club de Fan. El Club de <risa> Acá está, no, no, no, no, no es, no es. Bueno, la próxima, ahí está Pau, Pau dice que está en una reunión, okay. así que la próxima la llamamos, okay. tenemos que organizarla. Okay. Bueno, eh, ir al campo, decíamos, ¿no? Ir al campo y no comer un asado, terrible. Sí. ¿Quién no hizo el asado? papá. ¿Y por qué no lo hizo? Sí, no tenía plata. Ah, bueno, es sale carísimo, un asado. Sí. Es real. Yo digo no hacer, pero viste que ahí se hace, pero sale muy, pero muy caro. Bueno, ¿qué tenés para contarme de lo que hiciste aparte de andar a caballo esta semana? Fuiste a la facu algo que hiciste facultad? la rata? No, fui, no, fui, no, el día no fui a la facultad pues estaba cansado. Ajá. Y me no, fui a casa de la abuela dormí todo el día, hasta ahora qué es el domingo? ¿Todo el fin de semana sí. en lo de la jubilosa? Sí. ¿Y dormiste todo el fin de semana? Sí. No, hicieron algo. No, es que salimos con el pacho, salimos. Ah, bien. ¿y a dónde fueron? Con el pacho. El pacho, y después a de mi casa y después a de eso. Vean. ¿Y qué más hiciste aparte? nada más. Nada más. Colegio, taller? Colegio, todo eso. Un montón de cosas. Ahora, vos me decís todo esto. ¿La ropa la lavas? No. ¿Arreglas tu cuarto? Sí. Ah, bien. Hiciste más cosas. Sí. ¿La ropa no la lavas? No, no Arre la, la, la la ropa. Ah, bueno, no lavas ropa. No. Qué canchera también. ¿No lavas la ropa? No. ¿Arreglaste tu cuarto? Sí. Bien. ¿Lo limpiás vos, tu cuarto? Sí. Me bueno. yo. Bien. Lado. ¿Y las tortas fritas? No. <risa> Escúchame. No, no, no te alejes. Hacete cargo de lo que prometiste, vos me prometiste las tortas fritas. No, no están las tortas fritas. Todavía no, no. Todavía no. Sí, Vamos a preparar. ¿Vos te acordás que estabas. Eh, preparando algo me acuerdo que estabas practicando de preparar una comida, no me acuerdo ahora Yo esa, tampoco porque, qué comida era que estabas ahí preparando tortas fritas, no no, no sé qué era pizza ¿sabes hacer pizza? Sí. y cocinas pizza sí y no me trajiste estamos igual que con la torta frita <ríe> todo un tema esto mm -hmm. es ¿eh? <ríe> bueno ¿Cocinas? Uh -huh. ¿En tu casa cocinas? No, papá. ¿Todo, papo, todo papá hace. Vos no haces nada, evidentemente. No, no. Hay que ayudarlo un poquito. Sí, obvio. Bien, ¿y Emma tampoco hace nada? Sí, Emma aquí. Ah, bien, hace entonces. A, trabaja. Sí, obvio. Estudia. Sí. Como vos. Sí. Bien. Bueno, entonces. ¿Qué es lo más, la cosa que te gusta hacer de la casa? A ver. Dormir todo el día. pero ¿cómo dormir? <risa> vos sabías que, que Zeus, el perrito de radio de acá, se la pasa durmiendo. Yo no sé si porque lo aburro con la radio <risa> o qué, pero se la pasa durmiendo. <risa> Está como vos. <risa> sí. Bueno, ¿actividad física? No. ¿Qué momento? no salen a caminar no a caminar si la abuela sí la abuela camina así ah vean sí, sí la acompaña sí sí, sí vean bueno bueno Delfi qué okay. más tenemos para decir de esta semana que realmente se las trae son las últimas de de abril sí, viste no que se ya está ¿Es frío frío calor frío calor frío calor ah viste no sabemos cómo vestirnos ya me vestí así ¿Vos guardaste la ropa de invierno? No, menos mal. No, la de verano digo. No, no, la de no, no, no, no. <ríe> la de no, no, no, La de verano no la no. guardaste, porque nunca se sabe. No, nunca se no. sabe. Fuiste a la playa? Nunca. Ni loca. No. No, ya sabemos, siempre le pregunto lo mismo porque no le sí, gusta. No gusta, entonces la quiero agarrar a ver si fue la playa, no, no, voy. no no no no no no Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito, Chico, ¿qué te parece? Bien. ¿Nos vamos? Vamos Ya venimos